Mi nombre es Edgar Matuta Ardila, gestor cultural y director de las tradicionales farotas de Nuevo, Bolívar. Hoy tengo la dicha de hablar del maestro Aurelio Fernández Guerrero, un gran músico e intérprete de la, de la flauta de Millo. Como representante de las farotas, hablemos un poco de los datos históricos. Podemos decir que que el inicio de la relación del maestro Aurelio Fernández se da en el mes de febrero del año 1981 cuando estos coincidieron en el marco del Festival de la Cumbia en el municipio del Banco Magdalena, la tierra del maestro Benito Barro, creándose desde ese entonces un lazo de amistad, el cual lleva al maestro Aurelio Fernández Guerrero a convertirse en el millero de la farota desde ese año hasta el año 2010, quedando plasmado como el millero con más tiempo activo en el municipio de Talaigua, exalta y reconoce todo el aporte cultural realizado por el maestro Aurelio, Mar Aurelio Fernández Guerrero a nuestro pueblo. Es por eso que el municipio reconoció todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio y se dio el lujo de homenajear a este gran baluarte de nuestra cultura nacional. Se le hizo un gran reconocimiento, un gran homenaje en el año 2008 para el mes de julio en el marco del encuentro de la cultura anfibia, uno de los eventos más importantes a nivel nacional e internacional. La Corporación Soneros de Talaigua también le rinde un gran homenaje el 20 de septiembre del 2017 en el Festival de Cañamilleros realizado por esta gran corporación. sin un número de reconocimiento hecho al maestro Aurelio Fernández por todo ese aporte y riqueza cultural a nuestro municipio. La verdad que no tenemos... ¿Cómo pagarle a este gran maestro, a este gran referente, a, este gran, a esta gran rep representación de nuestro folclore y cultura? Sabemos y somos conscientes que Dios seguirá derramando grandes bendiciones para este vanguardia de nuestro folclore. Gracias, Maestro Aurelio Fernández. Quedamos cortos a hacerte estos grandes homenajes porque te mereces esto y mucho más. Gracias, Maestro.